Bueno antes de que suba esto que sería mi último video Entonces, quiero decir de que aparentemente Thomas el Adventure volvió a, a YouTube aparentemente solo que de una forma un poco más acorde. miren bueno Creo que eliminé el comentario Me tiene bloqueado no sé pero de que Thomas el Adventure ha vuelto ha vuelto Ay ah, por cierto les recomiendo que se empiecen a descargar todos los videos ya que no van a estar por mucho tiempo. Algunos van a ser eliminados de forma permanente, otros van a ser privatizados, no sé. Y de hecho, empezaré a regalar todos los trenes mierda que tengo. Y también voy a regalar mis multicuentas. Sí, yo uso multicuentas, por eso tengo esta cantidad sobre todo, de suscriptores trata de de, de cómo si se dice de poder ser alguien aquí en youtube pero aparentemente nunca me funcionó me gusto haberlos conocido a todos ustedes sé que a nadie le importa esto pero bueno bueno, tarde o temprano iba a llegar este día así que pues bueno, sin nada más que decir Adiós para siempre. Espero que probablemente. Nos podamos. Me vuelvan a ver en otra vida. Bye.